Buenas noches amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. Estamos desde acá, de nuestra casa, de la casa de todos acá, en el Teatro del Futsal, como le llamamos nosotros al microestadio, que está acá en la avenida Pedro Díaz, 1550 de Hurlingham. Y hoy lo que vamos a ver es a nuestro querido Triangulito, que se enfrenta con el equipo de la Universidad de La Matanza, con LAM. Como siempre decimos, allá enfrente hay un cuadro de, de Diego Armando Maradona, bajo la atenta mirada de Dios, el Dios del fútbol, que hemos estado todos estos días mirando eh, los capítulos de esta serie sobre la vida de, de Diego en, en todas sus facetas, en sus facetas como futbolista, como persona, como parezca, como lo que fuera, y en las distintas etapas de su vida. Desde niño, después en Boca, después en el Nápoles, después en el Barcelona, después el campeonato del 86, que lo consagrara, campeonato mundial en México y demás. Son cosas que uno lo hace en reflexionar sobre la vida deportiva, sobre, sobre el fútbol, sobre los medios, sobre la imagen. De, de todo un poco. Sobre la vida misma de los deportistas, en este caso de los futbolistas, y ya en aquellos años ya empezaba a aparecer el dinero, el lujo, las amistades un tanto discutibles, se podría decir, o para el debate. Costumbres que hoy en día, este, en aquellos años, parecían como lo normal y hoy en día serían bastante difíciles de acompañar de todo un poco mientras tanto así que ustedes quieren ver Futsal como siempre les decimos lo ven a través de la hora de Hurlingham por el streaming de Facebook la hora de Hurlingham Deportes y les pedimos nuevamente apelar a la prevención usar tapabocas vacunarse sobre todo Ah, hay una franja de entre 18 y 40 años que la verdad estaría bueno que el piberío este, se vacune. Eh, sería interesante, por prevención. ¿no? Y más viendo lo que está pasando en el, en el norte del planeta, eh, básicamente más allá de siempre va a haber nuevas cepas, porque todo virus este, y todo bicho que se, que se digne muta. Pero una cosa es, es sobrellevarlo con vacuna y otra cosa es sobrellevarlo sin vacuna. Cuando lo sobrellevas sin vacuna, es como tener el arco sin arquero directamente. Sabes que te van a embocar. Entonces, este, estaría bueno este, procesar esa idea y los que tienen entre 18 y 40 años vacunarse. Es fundamental, porque si no te has regalado. Bueno, va a arrancar el partido, tan esperado, todo cero. Todo el reloj en cero, estuvimos viendo la, las previas, el, este, los entrenamientos, la entrada en calor de los dos equipos. Y veremos qué pasa ustedes ya saben lo que nosotros opinamos sobre este deporte que tanto nos gusta, que nos gusta, porque primero nadie tiene la vaca atada, arranca un LAM hacia atrás, ahí empieza con la marca alta, lentamente, un Julián combina, acá con Rama. Julián y Rama, ahí, se, ahí lo porta muy bien. Sale un lam desde atrás. Lo está, lo está siguiendo Rama, ahí está Julián. Ahí se acerca Federico lentamente. Se va acercando, ¿cómo anda Fede? Bueno, muy buenas noches. Estamos acá en la fecha número 6 de lo que es la zona de permanencia. Y el mono entre... termina de atajar en un tiempo un tiro muy bueno con 6. Sí. Entre Urlingan y Ulam, el que gana, si gana Ulam, si gana el, eh, Urlingan, sí. cualquiera de los dos ya se salva porque llegan los dos a 10 puntos. Tienen 7 cada uno. Ojalá que sea Urlingan el que gane y que llegue a los 10 puntos. ¿Quiénes son los que están en cancha? De atrás para adelante. Estamos con el mono, el zurdo... Eh, Julián Combina, Ramiro Vigliati y Luis. Rama con el zurdo, el zurdo con Rama. Rama se la toca, le pican el cuerpo y la pelota se va por un lateral que es favorable al local. Buenas noches a todos. Como siempre, un gusto muy grande. Rama con la pelota. Va a ser el saque del lateral. Como siempre nos encanta poder brindar este servicio. A todos aquellos que les gusta el futsal, ahí está el zurdo. Muchas gracias la pelota, por seguirnos. La va a picar, la va a picar, le está haciendo señas, pero va hacia con Julián, con Julián que se aproxima en la mitad de la cancha, lo tiene a Rama y lo tiene al zurdo. De vuelta con Julián va, va a ir hacia, oh, hacia Rama. Epa, ojo, epa, pelota, epa. Se, se le va, va la pelota. La presión de un LAM hizo efecto lateral para un LAM en ataque. Y otra cosa más tenemos para decir. Este parte vi que charlaste con todo el mundo, con el Charlé país. con el delegado de UNLAM. ¿Qué tal? Está bien? igual que cansado que yo. Ah. <ríe> con los tres torneos. Claro. Y bueno. Tengo que meter a alguien ahí. ¿no? Bueno. Seguimos acá UNLAM con la pelota en el territorio del triangulito tiran la pelota, rebota y eso es corner, todo se toma en su tiempo instrucciones de técnico del triangulito está hablando a Julián muy bien el mono en un tiempo ahí, rama, falta bien le pone el cuerpo delante a Rama es para él, saca hacia atrás con el zurdo el zurdo, a ver prestando atención con Rama Luis Luis con Rama ja, ja, ja. tiro directo al arco y responde muy bien otro segundo tiro la pelota, muy bien, córner Muy buen ataque de triangulito. Primero con Rama. Con Luis. Muy buenas coberturas. Una linda noche. Está fresquita. El zurdo. La pelota sigue. Atraviesan diagonal. Todo el área se va afuera. Es un lateral para un LAM. Que ya lo hace efectivo. Ahí está Julián Combina con Luis, haciendo la marca alta. Y sale Rama de vuelta a presionar junto con Julián y con Luis. Se los meten para atrás. Muy bien, bien Rama, bien Rama. Muy bien Rama. ¿Te acordás que en el partido de tercera, el jueves, lo teníamos Nachito? Sí. Bueno, hoy lo tenemos a Gaby, de pollería Gaby, las mejores milanesas del condado. Así que él del condado dijo, ¿él se va a meter abajo? Va a buscar la pelota? Es un es un capo. Saludo a Gaby. Allá lo vemos a... A Gaby lo vemos. Ahí sale Julián. Ahí está el zurdo. La gana el zurdo. La pelota la recupera. 3 con contra 2. 3 contra 2. 3 es bueno, contra 2. 3 contra 2. Ah. Es buena la, hora, la Y ahora la contra. Luis, la contra eh, eh, agarrate, porque Hulam, eh. agarrate porque se viene un lame. Agarrate porque se viene un Sale va afuera. No, no lo tocan. No. Eh. No, no. Pileta, juez. Agua. Salió mojado de alcanzar una toalla que claro. se tiró de pileta. ¿Sabés por qué se tiró en serio? Porque se le iba la pelota claro, y entonces sí, se tiró. Sí, sí, sí. Y el juez compró. Dijo, bueno, los boletos. Compremos no. los boletos. Pero hay que reconocer que los jueces están cerca de la jugada también. Pero no, no son pero no. Bien. <risa> bueno, bueno, cuente, sí, mañana tenemos handball Mañana tenemos handball aparentemente el último encuentro de el este último. año que nosotros vamos a tener el inmenso agrado de transmitir para el estadio que así es el nombre del handball del y, municipio de Burlingame. Y, y, y tengo una buena, otra buena noticia a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? 22 de diciembre o sea, bien. antes que llegue Papá Noel sí. eh, vamos a estar transmitiendo la fiesta de fin de año de taekwondo de la escuela Koguri justo, buenísimo, grabios pronto mira muy bien Vos me dijiste que pregunte, hoy pregunté Perfecto. 22 de diciembre En dónde va a ser no se sabe todavía Me, me, me estás preguntando mucho Cuando me estás preguntando mucho Ojalá está... que pudiera, <risa> ojalá que pudiera hacer acá como ha sido en otras ocasiones Porque es una gran escuela con muchos campeones mundiales Tanto chicos como chicas, campeones panamericanos muy bien el zurdo Bien el zurdo, bien Julián Se come la falta pero después está al lado Bien, de pelota, de para pelota para Burlingame, pelota para Burlingame en mitad de cancha como lo dijimos los jueces, en general, nos gusta eh, el rendimiento que hemos visto en todos los partidos. Ha sido excepcional, hay una cosa enojosa, entre comillas. Este, pero están al lado de la jugada, ahí la tiene Ario. Ario con el negro. Con el negro Ale. El negro la tiene Chile. Chile, la pisa, la masa oh, ayuda, quiere pegar de taco. Eh, se queda corta la pelota, el negro... Chile y Julián en una misma línea, le va a salir Julián. Ahí cobertura, negro, cobertura con, con el negro Ale. A eso, muy bien. Mirá, ahí está, el 1 uno, el uno a 1, uno, a ver quién gana. Ganó el de Ulam. Bien, el segundo se la saca. Muy bien, bien, bien, bien, negro, bien. Está, bien, está bien entrando Poroto con el número 2. Salió Julián. Sale Julián, que lo vemos acá, está entrando Poroto con el número 2. Está Ario con está, el número 4. Entonces está el Poroto, el Chili, Ario y el Negro. ¡Ojo! Golazo oh. de un LAM. ¿La Pelota al segundo palo, abre el marcador la visita, 1 a 0. Un pelotazo, la verdad yo no me esperaba la entrada tan rápida del jugador por el fondo. Evidentemente es una jugada preparada súper insaltada por parte de, de un LAM que consigue abrir el marcador 1 a 0 el negro con la pelota el negro se la pasa a Ario se va, se va, se va, se va y se le fue la saca el número 2 Poroto Poroto Ah, el Cubero <ríe> Poroto con, con el negro, el negro, el negro, el negro con, con Ario, Ario, Ario con el negro, el negro, el negro con Poroto, Poroto se la lleva por la suya, volvé Poroto, volvés, ¿qué pasó? Falta de burla en libre para un LAM. Van iguales, dos, eh, no, dos a uno en faltas. ¿Cuánto van, pregunta, está ganando un LAM 1 a 0? Faltan 15 minutos 15, pero a quién le importa, 15 minutos es como el fin, me faltan montonazo, es muy bien Ario. Van los dos. No pasó nada. Está bien Ario se recupera de ese encontronazo que pareció un entrevero ¿ves? ¿Cómo chocaron, ¿Cómo sí, chocaron sí, eh? sí. Ario con la pelota Poroto, con, Poroto con para cubero, Chile le a decir, Con cubero, el Chile Le va el a pegar al pega. negro Ale, le pega, pega en Un pega en, Ulam, de vuelta, se va. en la defensa de Ulam, la pelota que se va, lateral para la visita Quedando 14 minutos El negro que sube, sube Hurlingham, ahí está, subilo, subilo, subilo un poquitito, dale, eso, ve. Y la verdad es que antes que, que se ponga en juego la pelota me diste una muy buena noticia, así que el 22 de diciembre 22. es la el evento de actividad final de la escuela Coburio de Taekwondo de Hurlingham, un lujo, un lujo deportivo. Viene el eso Chile, estamos en la zona con el negro, con el negro, con Ario. la de vuelta Para adelante, conmigo. para adelante. Está ah, bien, está bien lo que, la que pensó. Lo que pasa es que este, el poroto, ahí sale el chile. Ah, ahí el lo tiene que apretar, ahí lo tiene que apretar. Negro, ahí ahí lo tiene que apretar, ahí, apretar. ahí, bien, ahí, bien, ahí, ¿ves? ¡Eso! Muy buena la presión por parte del negro por parte del chile. Sobre la línea de defensa, la última línea de defensa de Unlam. Está ganando Unlam 1 a 0, un golazo espectacular. En faltas están iguales en 2. Y la cosa sigue, mañana a 6 de la tarde es aproximadamente. 5 y media vamos Cinco a estar. y media vamos a estar acá para transmitir Handball. La pelota pasa y se cruza y se va afuera. Es para la visita. Un gusto, un agrado como siempre. Poder estar junto a todos ustedes. Ahora que la pelota se fue allá abajo. bien, bien, la marca, muy bien la pelota es para el triangulito sale ahora está Rama, está el zurdo está Julián Combina ¿de qué la tiene ahora Julián? está mirando y se la devuelve a Rama Rama se la devuelve al zurdo el zurdo va ahí con Julián Julián se la devuelve a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la va a tener, de cruzar, bien se la cabecea, pero de vuelta Julián Con el pecho la baja, se gira contra tres Ahí está Luis Viene ir arriba Ahora viene el contraataque Muy bien Rama Muy bien Rama, Toca la ramita, Toca la toca la cruzada ¡Oh! Impresionante la jugada de Rama Impresionante la jugada de Rama Cómo resolvió la marca Cómo se cruzó Ahora, como dijimos, ustedes lo ven acá en, en línea, Rama, Luis, Ramiro, el zurdo y el mono. Esos son los integrantes, los que están en la cancha para triangulitos. Saca un LAM, sale desde atrás y están en línea. Ahí los tienen, sale Rama primero muy bien, el segundo te la quita, más allá del taco la saca el zurdo que se la tira Julián muy bien resolviendo va a pedir auxilio en Rama Rama se la, la cruza por el medio se la pica para Luis que es todo suyo la pega Julián la pelota se va afuera muy buen ataque la gente aplaude y nosotros también <ríe> Federico cómo va el señor Cogan gracias por el señor Cogan va ganando 1 a 0 eh, un LAM eh, un golazo la verdad una jugada preparadísima eh, la pelota entró un jugador, entró por atrás de todo sobre la última línea del arco y pateó derecho, derecho bueno, ahora la tiene la rama, la pelota están tratando de recuperar La Luis. Muy bien, con Julián Con el zurdo, va y con el zurdo Con el zurdo, bien, bien Con el zurdo, y ahora la, la cruza Y va el zurdo contra el mundo Y la pelota hizo bien El zurdo contra el mundo y la pelota se va afuera Y la aleja de su área De vuelta Acá los tienen en línea Primero a Rama, a Luis Y a Julián, Julián. Y atrás el zurdo el y el mono. Y el mono. Dale, de vuelta Julián, es el primero con el número 8 Con el número 6, ahí está Rama Que lo marca y Luis lo vuelve a la... Le cobran falta después al lado de Le la jugada Le cobran falta a Luis en mitad de cancha Un saludo muy grande a la familia Maya Que está con la, está con la séptima del... del triangulito que llegó a la semifinal sí. Muy bien Y está con la 2008 de San Martín Que vamos a ser nosotros sponsor el año que viene ah, Otro más eh, Sí Tenés que poner 5.000 pesos. Pa. Claro, sí. Ah, pues es que yo justo mañana... Me, me voy con Álvaro a Montevideo. Eh. A ver, entonces está Julián, está Rama que cambia de lugar con el 6, está Julián en el centro. Ahí viene Luis. Ahí Rama que lo persigue, no lo dejan tirar, son dos que marcan muy bien. La pelota la tiran afuera, pero cortan la jugada y cortan toda la inercia hacia el arco del triangulito. Por suerte, sí. Entró Dylan. Y cuando entra Dylan, agárrate. Vamos Y estamos con el Tate, y estamos con Julián Combina, y estamos sí, con. El zurdo. El zurdo allá. Así que ahora se viene el gol del triangulito. Mira lo que te digo. Bueno, acá está, ahí está Julián Combina, ahí sale Tate a marcarlo sale Julián, Julián marca, marca el planeta ahí está el zurdo Julián adelante, el tate atrás Julián con el 8 el tate con el 7 que está ahí marcando muy bien, el zurdo que recupera y se cruza muy buen dominio de pelota del 8 de engano, hey, que resolvió muy bien esa pelota para felicitarlo al jugador número 8, ahí está acompaña con el 11 la pica por listo, arriba listo. pero la pelota se le va y está en manos del mono el mono sale con Dylan. Vamos a ver, Dylan. Entró Ario. Dylan con Julián. Julián con Ario. Nos preguntamos. Ario se está quedando muy atrás. Hace la personal, no. ¿eh? Hizo la personal. Y lo que La pelota es para Burlingame. <risa> Muchas gracias por la pelota, Gaby. Allá. Pues sería Gaby, siempre cansando la pelota. Ahí está el negro, entró el negro, está contate, El negro quiere hacer la de él. Ahí está Ario. Va a tener que ir con Ario. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. Ahí lo, lo... Bien, muy Dila. bien, Dila! Yo muy te dije, bien, Dila, mira, mira, Dila, Dila, mira, Dila, Dila, mira, tocásela. Ah, tocásela, no. Deja que siga la jugada. Bueno, te digo, igual quedaba... El... No sí, sí, no, bien. está bien. Está bien, no está bien. Quedaba... Igual no le servía a Dylan porque él venía corriendo con la pelota sobre cuatro él. faltas Cuatro faltas un LAM, tres Hurlingham y como siempre en todas las transmisiones de la hora de Hurlingham, nuestro amigo Julio Alanis. A verlo, no... ahí está Don, don Julius, Julius Alanis ¿Cómo está usted querido Julio? Un abrazo, un beso a toda la familia también. ¿eh? Este es un tiro libre, un tiro también Oscar temprito. Landriel. Oscar Landriel. Vos tenés más vista que yo para lo chiquito. A ver, vamos a ver. Está el negro, está ario. Gaby Romero. Está, no, está digo, Pipo. en la transmisión, Pará. en la transmisión. Pará. Pará. está Pipo, está Chili, está Ario, acordó? está el yo... negro. A ver qué va a pasar. Un a abrazo si lo grande, dice Julio. Muchas gracias ahí. El negro, el negro, el negro, el negro. ¡Gol! ¡Gol! Sí, gol! Gol de Hurlingham. Lo hizo el Chile! Gana, empata Hurlingham 1 a 1. Volvemos al centro, 1 a 1, cuatro faltas para la visita, tres faltas para Hurlingham. Arrancamos todo de vuelta. Y otro gol más de Juan Cruz Freijó que acomodó las fichas, ¿eh? Claro. La tiene muy clara con ese tipo de, de cosas, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hace porque Ulam juega muy bien. Tiene varios jugadores habilidosos, no se va a quedar quieto. Se le va, se le va. La pelota se le va. Ahora hay que ver, hay que ver cómo toma este gol Urlingan y cómo también lo toma Ulam. Está uh. bien. Vamos mira, a ver, vamos ahí a ver. sale Tate con la pelota, Tate con el negro. ¿Le dije Ario, que vamos Ario, a ver? Con, sí, sí. adiós con el negro. mira. mirá el mira negro, mirá. Agárrate, ah, agárrate, agárrate, agárrate. Ah, uh. Muy bien, me gusta el tiro de media distancia sobre el arco. Sale Salen, ¿no? están jugando a fondo. Bien, ahí está el Tate. Van a apretar, lo van a apretar con todo. Lo van a apretar con todo. Bien, solo, ¿eh? ¡No, ¡Fue! No, pues. a la mancha fue bueno. en faltas ahora están iguales en cuatro el Tati está delante de todo la pican va a las manos del mono en un tiempo se entrega a ario ario mira a ver si se la pica sí, a Chile mira yeah. ¿Qué, qué la peinó ahí ahí ahí ahí ahí Bien, ¡Bien! ¡Bien, bien! Ario, bien, Ario. Y Ario es para eso. Ario es el especialista. De ahí pone el cuerpo, pone la cabeza. Pon Pongo el, el cuerpo, vos no pasás, amigo. ¿le? Sí, sí, sí. Se viene un lama, a ver. Ojo. Nada. Por suerte saque de arco para Burlingame. Uno a uno estamos. Faltando nueve y medio, ¿no? Nueve minutos 27 segundos. Cada vez que la pelota se va afuera, para los que recién están viendo Puzal, el reloj para. Bueno, ahí la tiene Ario la pelota. Dale, ¡Ario! Dale, ¡Ario! Sí, ¡Ario! Oh, falta. ¡Falta! ¡Muy bien, Ario! ¡Quinta! ¡Quinta! ¡Quinta falta! ¿Le cobran a LAM! ¡Vamos! ¡Vamos, Urlingan! ¿Un minuto? No, marca la quinta. Juego, juego claro, le dice que juegue. Nadie, nadie dice nada. Bien, bien, bien. Ario, cuando sale jugando en ese tipo de jugadas, es un todo nada de él, con, digamos, enfrentado con el que tenga adelante. Estate con Ario, Ario con el negro. Sin falta pide Bulam. Cruza con el Chili que se levanta. Miró chile ¿se Miró se levantó? El Chili, se levantó. Va, va, bien. va, va. Dios, y la pelota, mira dónde se mete. Ah, Allá mirá, volvió mirá, la pelota. Mirá, mirá. Estaba Dios ahí con la Porque mano. Porque la pelota es auspiciada por. Digo Armando Maradona, dijo uno que la tocó ahí. Está justo con los brazos hacia arriba. Y la pelota volvió hacia Exacto. adentro del campo de juego. Fanático dijo: Ario, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasó? Eh, no hay distancia de un lama. Ah. Pero la, la pelota, ¿por quién es auspiciada? Por sí. Obvio. Usted tiene un club de futsal, ¿sí? ¿Es así? Bueno. ¿Usted para qué puede querer SIFs? Sí? Uh. Porque usted quiere tener las pelotas de su club relucientes. Entonces necesita SIFs. Sí. Yo no dije otra cosa. Hablé de las pelotas. Y si lo aclaro peor, dijo uno. El 8 juega muy bien. Lam. Ahí lo está marcando el chile Y el Tate. El Tate y el Chili no se van. Y aparece Ario. Con todo, y ahí parece tate, tate, Tate, Tate, Tate, mirando a ver qué va a pasar. Tate ahí te juega, juega la línea, atrás. Tate te juega la va línea. hacia atrás No tiene ya. otra, tiene juega hacia atrás, claro que sí, con Fíjate. un pelotazo liberador. Muy ¿Sí? bien, el mono se la deja tocar. Sin sí, negro, sin sí, negro, sin sí, negro, ¿verdad? vos. Dale, Tate, juega la línea. No, juega la línea. No, nada, Ahora, nada sí, acúchame. va a cobrarla, la va a cobrar. también y llega a la quinta. La Pasa que. Bueno. Cinco faltas. Quinta falta tienen los dos equipos. O sea. ¿No? La próxima es un tiro directo al arco. Vamos a ver quién va a ser el que haga la falta primero. Tira Ulam. El chile que les hace la cabeza, ¿eh? Exacto. Ahí está, ahí está Dylan. Sí, Dylan. Muy buena pelota, ¿verdad? Ojo, ojo. Cortalo, cortalo, cortalo, cortalo, que te no, no, no, queda. Que le queda Julián, le queda Julián. ¡Uh! Arquero, el arquero! Y siempre Julián nos regala esos tiros, ¿eh? Corner para Urlingan. Y agarrate, cuando digo agárrate, agarrate. Impresionante la reacción del arquero de Los lo que zafó porque era es eso. Bueno, el zurdo, el zurdo, Luis, Dylan y Julián son los que están en la cancha. Con la pelota en la mano, el zurdo, el 9 es Luis, el me 8 es Julián. El técnico está acomodando todo, todo, todo, todo. Están mirando el zurdo. Sí, Julián. Ahí. Sí, Julián, sí, Julián. Aprieta, sí, aprieta, bien. Muy bien, super. No, sigue, sigue. Dale. Uy. No. Va. Dale, saque de arco para Urlingan, faltando 7 minutos 40 y qué dice la familia Maya. ¿Qué dice? Me voy a poner los lentes. Excepcional transmisión como es Susana Costumbre, el señor e eh, hijo, donde lo vas a ver en cualquier acontecimiento en Hurlingham, si no, es por la hora de Hurlingham, son crack. familia Maya, dice más, recordé invitar a la gente, mañana el triángulo juega, coni, <risa> <risa> Sí. mañana hay fútbol, hay futsal femenino, en el triangulito y juega con y Koga <risa> y juega Connie Koga, con eso le digo todo tienen el equipazo las chicas Coni con en la transmisión de, de la hora de Burlingame. Ya, ya está ya está, ya está. se viene amor. el zurdo, falta, cobrala cobrala sexta, ahí está sexta falta, sexta falta, sexta falta a favor del triangulito y mi nieta, Constanza, la verdad que tiene unas compañeras de equipo que son... Me imagino que vos a las 2 de la tarde vas a estar en el triangulito. Pero, pero, sí, justo. Se viene Julián, y no digo más nada. A ver, Andate, andate, Federico, andate. Andate, andate para allá. Andate allá atrás. Cruzá como hacemos la cancha de Poné los cuernitos. No, los cuernitos, no. Acá, no. Acá hay que darle para adelante. Vamos a ver qué pasa. Va a hablar, el, se acerca... El arquero, todos tienen que hablar, todos tienen que hacer un poco de distracción. Eso es normal, ya conocemos toda, la, siete, ¿eh? toda la teatralización. Como dice Federico, faltan 7 minutos, 12 segundos. Eh, estaría bueno eh, que este tiro fuera cambiado por gol, ¿no? Como digo yo, en la, en la boletería esa imaginaria que tenemos. No es fácil porque el arco es chico. Y es una distancia más... Y no es un penal que claro, estás ahí nomás. Exacto. Acá la pelota tiene distancia suficiente para irse para arriba, para cualquier lado. Un lápiz está, está haciendo tirando. tiempo. Igual, él, igual él no está haciendo tiempo porque el reloj está, pa el reloj está parado. Está clavado en 7.12. 12 ¿Quién, ¿Vos quién decís? ¿Que va el zurdo o que va Julián? Julián la acomodó. Sí, Julián acomodó y está mirando. Está mirando el arco. Acá está. Ahí está Julián, el que se agacha y acomoda, la, se acomoda las medias. Levanta la mano Julián. Vamos a ver. La expectativa por esta oportunidad. Ahí va Julián. Ya que arco para un Lam, hay que apretarlos. Hay que apretarlos ahí. Dale, subilo, subilo, subilo, subilo. Subilo, Luis, subilo, Luis. Subilo, subilo, Luis. subilo, subilo Dylan. Bien, la pelota y la presión surte sus efectos. No podés dejarlo jugar. No podés dejarlo jugar. Está el zurdo, está Julián, está Luis la... Le queda Luis, a Luis. le queda, Luis. mirá Uy, por favor El público aplaude, muy buena Corner Otro corner más El zurdo con la pelota Va a sacar el corner Está Julián con el 8, Luis entra a la carrera Con el 9, se va de vuelta corre, corner corner, corre. corner, otra vez Acá en el medio de la cancha está Dylan. A distancia vuelve el número 3 que es el zurdo. Vemos qué pasa. Luis que tiene muchísima experiencia en el futsal, saben lo que hacen. Está, se adelanta el 9, a ver. No, la pelota sigue de largo. Minuto pedido por un LAM. Mañana vamos a estar con Humboldt, El 22 vamos a estar con Taekwondo. Estamos, estamos repartiendo el diario de la hora de Hurlingham. Estamos en eso. El bien sábado bien. 4 sí. de diciembre. Sí. Sí. Se llena el microestadio de vuelta con Boca. Ah, juega Boca, hoy, ju hoy jugó Boca. ¿En dónde? Hoy jugó Boca en la cancha de Ferro ¿Eh? contra Barraca Central. ¿Cómo le fue? Empataron 0 a 0. Mirá. Y fueron a penales ¿por qué? porque siempre tiene que ganar alguna. No puede claro, terminar no, 0, a 0. Me, me 0 a 0. Son finales. futsal Son finales. Decís, sí. Son finales. Y la figura del partido fue el arquero de Boca. Eh, no me acuerdo ahora el nombre. Bien. Pero si alguien está ahí viéndolo que me lo diga. ¿Y qué pasó? Atajó. Sí. Y metió, y metió el gol definitorio uh -huh. Y con el que ganó Boca. Entonces, el sábado 4, re, re, repetimos, repetimos, juega Boca de Local acá. Si gana ese partido, uh -huh. Boca sale campeón de la división A, o sea, de la elite uh -huh. del futsal de AFA. Muy bien. Y si, lo, y si gana Barraca Central, van a un tercer partido en otra cancha. Eso tengo. Monsenson, ahí está. Y mira quién te lo dice. Oh. Sebastián Chiroma, ¿cómo estás Sebastián? Y mira quién te lo dice. El Ruso González, Rusito, un abrazo. Papá, ¿cómo andás? A ver, entonces tenemos a Julián Combina, Ario en el medio, acá lo tenemos... A Dylan también, todos marcando, todos marcando Y atrás al zurdo y el mono en el arco Saca Mulán y empieza a jugar la pelota Así que estás listo para ver futsal En ¿eh? la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook Marca Julián, se encima, bien, bien, bien, bien Bien Julián, bien, bien, bien sigan, nada, sigan, nada, nada Ahora muy falta, bien, te, muy falta. Bien, que te hace falta Y el zurdo al levantarse Ahí está Dylan Se la pasa al zurdo el zurdo a Julián Julián a resolver a resolver y a sacar, a sacar, muy bien, a picarlo hacia adentro. Sí, sí, Ario. Ario, bien, Ario Julián, entrega Dylan, pégase atrás, muy bien, muy buena. Julián, Parala como quieras, Ario, viene Ario Muy bien. ¿Viste con con... Qué lo ¿Cómo le paré? Ahí está Dylan. Dylan con el zurdo. El zurdo con Julián. Julián que decide atacar. Se tira, da pelota, se la corta. Un anda tira afuera, pero es lateral para el local. Vamos a respirar un poco. Y también el 4 de diciembre, la fiesta de entrega de trofeo del Club San Martín. Vamos a estar ahí. No, están en todos lados. Vamos a estar ahí. ¿Sabes por qué vamos a estar ahí? Porque hay comida, hay bebida. Ah, ¿no ¿Entendés? Y ah, sí, no, claro, pero... claro, claro. Yo tengo un hambre. Ah, pero digo, bajas calorías. Sí, obvio, obvio. Todo <risa> sin sal para papá. <risa> eh, eh. Eh, eh, Julián, Julián con el zurdo. El zurdo, con... dale, dale, dale, dale, Oye, dale que son tres. La banda, dale, sí, dale, Dylan, sí, Dylan, dale, Dylan, Dylan, Dylan la personal, Dilan la personal. No, Ahí, no, no, no, está bien. Le pega a ah, Julián. Y siguen los disparos de Julián. Me encanta, me encantan los tiros de media distancia sobre el arco. Es algo que uno no estaba acostumbrado a ver en el triangulito. Y felizmente uno puede ver porque son opciones que toman todos los ¿Podemos decirle jugadores? a la gente lo que va a pasar en el 2022 con la hora de Hurlingham? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué? ¿Vos lo sabés? Lo que va a pasar mira mira, va, mira, mira, mira, mira, mira, Julián, está buscando quién le tire de frente. Está ¿eh? estaba buscando. Lo que nosotros vamos a intentar hacer en el 2022 es que vos veas más futsal de más equipos y más partidos diferentes y ver otras tribus y ver cómo se juega. Eso es lo vamos a intentar, vamos a ver, porque también vamos a continuar con el Humble. Mira acá hace Ario, espectacular, Ario. Espectacular, Ario, lo aplaudimos, está con el zurdo, están amagando ahí ¿eh? con Julián. Julián, Ario está, le está diciendo, le hace que no, se la tira el zurdo, el zurdo está buscando de vuelta con Julián, intenta hacer un amague. Sí, sí, sí. Con el zurdo, ojo que lo van a aportar Ario se banca todo, por eso hace una pared. Se pone para aguantar la pelota que la tiene Dylan. Dylan con Julián. Se cerraron ellos ahí. Muy bien. Muy bien. Con el zurdo, el zurdo de vuelta con Julián. Con Dylan. Dylan con el zurdo. ¡Ah, ¡Alta! ¿Qué hace? ¿Qué hace Ario? Le hicieron falta Ario. Sexta, sexta. ¿Cómo juega Ario? Ario me hace recordar a, a Silva, el Dele. verdad que lo tocaba, Él venía te jugaba con la espalda, lo tocaba, pum al piso, tiro libre sobre el arco. Y vamos, vamos, ver, vamos, ahí, el vamos el negro, va, Alex. Al negro. Vamos, el negro, Alex. Y abrazo no digo grande maniada. para vos, Rusito. Te extrañamos. Queremos mucho a toda la gente, todas las personas todos y todos que hemos conocido a lo largo de todos estos años. Ya llevamos como 100, 180 partidos transmitidos en vivo. Y esta pasión que nos la han regalado a nosotros todos los jugadores de futsal, de todos los equipos. Porque vos, los jugadores estos, vos le cambiás la camiseta y la cultura de ellos es la misma. Es la misma. Vamos a ver qué hace negro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Pelota para Pegó en el palo. Ahí Está ta, ta, ta, ta, ta, el juez que está haciendo, están, están corrigiendo. Lo que tiene el, fut, el futsal es que los árbitros, ellos si no está todo en regla, te lo paran, te lo pagan. Y, y lo bien que hacen. Ario, Rama, el zurdo y acá, Julián combina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sale como una moto, lo cortan, sí. ¡Bien! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Julián! ¡Julián, aplausos a la Julián! ¡Aplaudan a Julián Combina, por favor! <risa> De 3.450 espectadores por partido. ¿Se acuerdan? Sí, pero los espectadores es una barbaridad. Vos no sabés... Lo que ha crecido. Un millón, un millón. Sí, Julián. Sí, Julián, tranqui, tranqui, tranqui, chango, tranqui, chango, bien. Atrás con Rama. Rama está al lado del mono. Rama, mira. Está pidiendo, está pidiendo que se muevan. Se la va a alcanzar a Julián, la pican. Estadio para bancarla. No. Pagar, no, no, si él, ¿qué vas a cobrar? ¿Se esta falta? es una cesta falta, ahora es lo mismo para allá bueno a cruzar los dedos eh, así en masa en Urlinga, a ah, los cuernitos. esa es la idea que nosotros tenemos vamos a ver si podemos concretarla pero a mí yo quisiera ver más futsal más equipos de futsal este, para ver eh, las diversas formas de, de jugar eso es lo que más me me interesa. Mientras tanto, obvio, vamos a seguir a los equipos de Urlingan, deportistas de Urlingan, pero cada tanto, eso es lo que vamos a hacer, tratar de buscar. A ver, el 8 es bueno. El 8 sabe qué hace con la pelota. A ver. ¡Zulma! ¡Bien! ¡El mono! ¡Abre! Y con la suela del pie derecho. Gracias. Hace un rechazo. Gracias a, a Zulma. Bueno. Y este, como dijo el ruso, es, el, es la falta número 3.333. A ver. Bien, bien. afuera. Y ese es el lateral 11.664. <risa> ¿No Muy lo bien. creen? <risa> bueno, ¿qué le va a hacer? <risa> Cambien de canal. <risa> bueno, todo esto faltan 3 minutos todavía. Para esto, todo esto, como dice Fede, faltan 3 minutos 41. La tiene... La tiene un lam la tira hacia atrás, ahí está. ¡Sí, mirá, mirá. Se le va se solo, le fue, ¿eh? Se le, fue. se le va solo, sí, sí, sí. sí, sí. Pura, Los jueces, como decimos, están al lado de la jugada. No sé vos, ruso qué opinás sobre el arbitraje. Porque ruso sabe sobre el tema de arbitraje, sabe un camión. Ahí está, ahí está el zurdo, el zurdo con Rama. Rama que la pisa la masa, se la lleva para la casa, pero el otro se la saca y es un lateral que lo tiene Ario, qué partido que ha jugado Ario, por favor, esta rama pidiéndolo ¡Oh! Saca, iba a sacar rápido, la tira por arriba pero ahí está el zurdo se la pelota, se le va afuera es un lateral para Dylan que ya lo hace con el zurdo rebota ahí va Dylan a cubrir sí, mirá, Dilan, cómo, sí, se la mirá cómo se Dilan. La Dilan. Llevó. lo llevó mira cómo Dylan, llevó somos Dilan. Dilan. Dilan. Mirá. Mirá Dylan mirá Agarralo. Agarralo. mirá. mira mira mira mira Agárralo, mira mira mira mira mira de mira mira bien, Ario, muy bien, Ario. Bien, bien, bien. Ario mira mira mira Ario mira mira toca Está mojada la cancha ahí en el medio. ¿Y qué cree que haga? Que no la seque. digo que le digo, usted, usted es delegado, ¿no es cierto? Sí. Ah, yo le digo nada más, eh, está mojada la cancha señor delegado. Bueno, el zurdo, el zurdo con, Dil, con Dylan. Dylan se le va a tirar la rama, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La pica, la pica, la pica, la pica, la pica, porque está ario para bancarla, para que él venga a la carrera. Dale, pero uno no que pase Zurdo hasta acá. Tocala al zurdo Eso, bien Abrila, Asario, ya bien. Listo, bien se la tira afuera La pelota ya rebotó Ya volvió Ya la alcanzó el público Y ya la tiene Ario Y ya todo Vamos, que quiere un gol Antes de cerrar Dos minutos 31 Es lo que falta Y la tiene Julián Combina Lo mira Ahí está Se la tira Rama Rama tira lo aguanta Mientras viene Julián va a zapar. La pelota se fue Se le fue, se le fue la pelota se le fue y es de UNAM, la alcanza... Dale, Rama hace el cambio. Rama hace el cambio, entonces entran. Entran en el chili, entran en el negro. Y entra Poroto. Y entra Poroto, entra Cubero. Y está Julián. Y está Julián ahí adelante. Bien. A ver, Poroto tiene una responsabilidad de cerrarlo, no lo deje tirar, no lo deje perfilarse, es del mono, que con rodilla en el piso, agarra la pelota en un tiempo y ya se la está dando a Poroto, que Poroto se la quiere dar al negro. Eso es obvio, obvio, Ya está Julián al fondo, pero el negro se la manda. Ojo, cortalo, cortalo, cortalo, bien. Muy bien, muy bien. Bien, Chile. Dice que si hay otra falta hay que llamarla a Connie a que venga, a No, que digan Connie. Ah, que digan ah ¿Viste que yo dije Zulma? Ay, que digas Connie que... mira ahí va Chile. Ahí va Super Chile. Bien, la hizo. Se la tocó y no, es falta... No, es, es lateral. Es lateral, perdón. Unos anteojos para el señor Cove. No, no, quise decir que era, es una falta también sacarla afuera. vale El Chile con el lateral. El Chile. Y acá está el negro. Va hacia el negro la pelota. Acá, de vuelta con el Chili. No, ah, Chili no haga más eso. Bien, bien, volvé, volvé, volvé, volvé porque quedó menos uno. Bien cortada. Bien, mono. Tirala. Andá, Toda el mono. Tírala. Ahí está el segundo. Uy, uah. Bien, Falta un bien, minuto bien. 14. Bien, bien, bien, bien resuelta. La situación de ataque y la situación de peligro sobre el área del triangulito. Nos dejará un día de estos boca transmitir bosque de si no, ¿no? Pero no importa, si no, con más ya son vecinos. A ver, a ver, cortalo, cortalo, cortalo, cortalo. Dale, cortalo. Bien. 59 segundos, 9 centésimas para terminar este primer tiempo donde están uno a uno, el triangulito y Unlam en faltas, los dos están en seis o sea, hacen una falta y es casi un penal. La pelota de Unlam, ahí está Luis, se le va fuera la pelota, no pasa nada. Y el, team, y el team, team este está formado por Iván, por Julián, la va a tomar Iván por Luis. Y por el, el negro. negro. Vale. Ahí la toma Luis, que la está aguantando. El arquero con el, arquero el, el piel es piel. mágico. El arquero saca otro, otro gol más. Este, evita el arquero de la matanza. ¿eh? Negro no le sale el autopase. Queda descolocado. Cortala bien. Bien, bien negro, bien. Faltan 30 segundos para terminar este primer tiempo y es un agrado. Cuando terminen 5 minutos vamos a volver. Faltan 30 segundos. Ahí está Julián Combina. Julián, Julián, Julián, Julián. Bien, Juliancito. Bien. 19 segundos, 3. Segundos. 10 segundos la Bien, por se le, va, se va. le va 16 segundos 6 el negro con la pelota que se, se va a tocar dar, Iván, Iván. Y el tiempo. Juan Cruz Freijo faltando 16 segundos bueno, lo, lo estamos viendo acá en primer plano a todo el equipo de Triangulito alrededor del técnico que es una persona muy, muy, por lo que vemos, muy racional, muy cerebral, muy técnica, en el sentido de que se sabe, prepara, cocina, jugadas, cocina, cosas. Ya hemos visto resolver situaciones de gol en segundos. Veremos qué es lo que tiene preparado. Por acá está la gente de Ullam. Y por allá está el público de Urlingham que acompaña. Así que Boca va a venir acá el 4 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños. Y esto sale que va a ser, hay que ver si, si hace calor está para no venir. <ríe> claro, el domingo es... 5 de diciembre asado. No, no suave, suave. Mi cumple suave, no. Regalar, me algo, me como, me regalarte un kilo de asado, un kilo de vacío eh, no, es ya me hiciste el otro día este, el regalo que me regalaste yerba uruguaya ¿viste? yerba uruguaya de nuestro amigo ¿quién? Sí. de Seba Giroma que, que está viendo el partido él está viendo el partido ya la empecé a probar este, hace años que no tomó yerba uruguaya siempre, obviamente, acá hace décadas que vivo acá Así bueno, este fue que... mi regalo de cumpleaños. Claro, qué hijo de tres vueltas. Dale, dale, Dylan, dale, Dylan, bien, bien. Dylan. Hoy en día hacer unas dos. Tres milésimas, tres milés terminó. Listo, terminó, gente, en cinco minutos. <risa> volvemos, volvemos por la hora de Burlingame Deportes a de través de del streaming del Payo. Ya nos vemos en cinco minutos, gente. Los queremos mucho, cuídense, que están comiendo? ¿Van a comer? Bueno, acá Llevan todos hacia los vestuarios, acá los ven, de los dos equipos, es una tremenda movida cuando se mueven los bancos. Acá están, bueno, cinco minutos y nos vemos.